Que realmente un empresario eh, elija por, por mil cosas concretas y que sean absolutamente subjetivas tampoco me parece que sea especialmente no ético. ¿Por qué no? Igual que elegiríamos o, o, o, o miramos determinadas cosas para un compañero de piso o para una pareja o para mil cosas, por qué no para un trabajador con el que vas a estar en la empresa, eh, haya elementos absolutamente subjetivos que que te afecten a la hora de contratar. Puede parecer especialmente no ético cuando lo que te afecta son cosas que puedan discriminar, parece, ¿no? El que contrates más al guapo o no guapo, o que no contrates a alguien porque te parece que es homosexual, o porque no contrates a alguien porque es extranjero, o sea, bueno, pues en principio efectivamente podría no ser ético, pero realmente es que la libertad de empresa es un derecho que aparece en la Constitución. Hombre, a ver, si una empresa, si alguien, por ejemplo, en una empresa que tiene un volumen de contratación muy alto, se ve que no hay ningún extranjero, se estudia, es decir, yo he visto que la inspección analice cuál puede ser el motivo por el que efectivamente no hay ningún extranjero. Por otra parte, es que eh, estaríamos también en la misma, es que hasta qué punto yo tengo que contratar a quien no quiero contratar. Y eso es lo que sí que tiene obligación de hacer el Estado, es lo de dar determinadas bonificaciones para que se contraten a determinados colectivos, lógicamente de discapacitados, incluso en los que hay incluso obligación de que a partir de un determinado número de trabajadores hay que contratar a un determinado número de menos válidos. O eso, víctimas de violencia de género, ¿quién va a contratar a una víctima de violencia de género? Me viene el marido cualquier día por aquí me monta un número, ¿no? Pues si no doy bonificaciones no se contrataría. Bueno sí, no no no va en contra, o sea lo que me dicen es yo tú entres, haz lo que quieras, yo no te digo que contrates, solamente el lo, te digo que si los contratas te saldrá más barato. Esto es un dilema puramente ético. Yo creo que depende de qué puesto de trabajo es y todo lo demás. O sea, y de cómo estás. Efectivamente, la trabajadora puede decir es que si digo que estoy embarazada no me van a contratar. Claro, yo también entiendo que es que un empresario, efectivamente, oiga, es que yo no la voy a contratar para que me coja la baja dentro de dos meses. Podría ser que yo oculte algo que afecte al trabajo, que yo le oculte que tengo una minusvalía que va a hacer que no pueda trabajar, yo qué sé, o que le, le diga que yo soy licenciada en Derecho y es mentira, eso sí, porque todo eso sí que puede afectar al contrato de trabajo, pero algo que no afecta para nada al contrato de trabajo, yo no entiendo que allí haya una transgresión de la buena fe contractual, ¿eh? No, yo no, no no sé, no sé qué haría. Es decir, hombre, decirle a alguien miente, pero vamos, yo creo que antes de decirle, hombre, a usted no le importa, yo creo que le diría, no. Pues que claro, es que puede ser utilizado todo. Quiero decir, el tema es como accedas, pero creo que, que si yo entro de una manera absolutamente legítima, yo entiendo que sí que se puede utilizar. ¿Por qué no? O sea, si se puede utilizar como se está utilizando un informe de un detective privado, ¿por qué no se va a poder utilizar unas imágenes grabadas así? Judicialmente, quiero decir, como abogada, es que no nos los encontramos. Nadie puede demandar. ¿Quién va a demandar? Quiero decir, ¿quién va a demandar? ¿Por qué no la han contratado? Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, y por supuesto, claro, claro que lo sabemos, que influye que influye todo. La subjetividad es que, tiene que, es que entiendo que es un derecho del empresario. No hay nada que realmente funcione, porque para mí cada empresario tendrá una subjetividad diferente. Lo que a uno le guste que uno sea natural, a otro no le va a gustar eso y a lo mejor uno está buscando que venga con traje y que sea sumiso y otro está buscando lo contrario.